El día de hoy te voy a enseñar a cómo crear cortes en un vídeo de la manera más efectiva posible. Hola, ya estamos aquí en el programa. Eh, importamos nuestros vídeos a la secuencia y lo que necesitamos es hacer un corte. Para esto les voy a enseñar lo que yo más utilizo. Entonces, nos vamos a la herramienta de selección que se activa con la tecla V y eh, escogemos la parte en donde queramos hacer el corte, por ejemplo acá. Presionamos control K que eso activa el supercorte y seleccionamos aquella parte que queramos eliminar, por ejemplo esta. Y le damos backspace. En medio del espacio que queda entre los dos vídeos volvemos a presionar backspace. Y ahora están pegados. El segundo método que les voy a enseñar es con otra herramienta que se activa con la tecla C. Es la herramienta de cuchilla. Entonces donde queramos cortar presionamos y aquella parte que queramos eliminar le damos eh, backspace volvemos a dar backspace en el espacio entre los dos videos y de esta manera generamos un corte bueno, el tercer método que les voy a enseñar para hacer el corte es con la misma herramienta de selección y es corriendo de izquierda a derecha de esta manera, o de derecha a izquierda y volvemos a presionar backspace para que no quede espacio entre los vídeos y el cuarto método que te voy a enseñar es editar rizo. Entonces esta lo que hace es al igual que selección de derecha izquierda o izquierda derecha, pero no deja espacios entre los videos. <risa> Espero que te haya servido mucho este vídeo Si fue así, déjamelo saber en los comentarios. Como sé que te ha sido útil este vídeo te dejo aquí otros dos para que los puedas mirar y aquí te dejo mi canal.